Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, la única vez que éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario, así que primero hay que currar y luego ya veremos si tenemos éxito. Bien, como las efemérides, nuestras queridas efemérides que hemos empezado hace poco, bueno, 25 de enero de 1516, tal día como hoy de hace un montón de tiempo, al morir Fernando el Católico, su hija Juana de Castilla... Juana la loca hereda la corona de Aragón el 25 de enero de 1569. Desde Madrid, España, el rey Felipe II establece el Tribunal de la Inquisición de las Colinas Americanas. Y el 25 de enero del 81, de 1881, Thomas Edison y Alexander Graham Bell crean la Oriental Telephone Company. Joder, ¿quién lo diría? 25 de enero de 1890, en la ciudad sede de Sevilla, se, funcio se, uy, uy, se, funciona. se funda. El Sevilla Fútbol Club, el segundo club más antiguo de España. El 25 de enero de 1905, el famoso diamante Kulinan, es hallado en una mina de Transvaal en Sudáfrica. Hay un Rolls Roy que se llama Kulinan, por algo será. El 25 de enero de 1924, en Chamonix, en los Alpes franceses, se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Chamonix, sitio sí que recomiendo ir a ver y estar... Y el 25 de enero de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, finaliza la famosa Batalla de las Ardenas. El 25 de enero del 46, se, eh, es la primera resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada. Y el 25 de enero de 1947, se crea el primer videojuego en Estados Unidos. 25 de enero del 47, pues no ha llovido. Y el 25 de enero del 55, la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, la URSS, finaliza. ...su estado eh, de guerra contra Alemania... ...diez años después de finalizar la, seg la Segunda Guerra Mundial... El, el, ...lo que ponían del CCCP... ...nosotros decíamos que ponía Cucurucú Paloma... en ...los de la URSS... ...bien, el 25 de enero de 1961... ...John Fitzgerald Kennedy se convierte en el primer presidente... ...que realiza una rueda de prensa televisada en directo... ...o sea, los directos de TikTok, los directos de YouTube... ...empezaron con, con Kennedy en el año 61 como el primer presidente que hizo una rueda de prensa televisada en directo. Y el 25 de enero del año 81, Jiang King, la vida de Mao Zedong, es sentenciada a muerte. En esa gran nación china. En fin. Bueno, eh, importante, lo he dicho, la última vez que, la única vez que éxito viene antes que trabajo, es en el diccionario. Éxito en la E, trabajo en la T. Vamos a Bitcoin, está el mercado Inconmensurable fuerza, volumen, nada que decir, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, bueno, bueno, bueno, antes de pasar por el Total Market y demás, vamos al SP500. ¿Por qué? Porque ha salido disparado estos es SP500 en 4 horas y lleva dos velas tremendas. Eh, tanto en volumen como en... Ay, no es que sea un super mega volumen, pero, ostras, defendiendo muy bien esta vela de 4 horas. Los osos han intentado seguir con la senda bajista, se ha defendido muy bien, ha tirado al alza, ha vuelto a pasar... Otra vez la línea de tendencia con fuerza Y esta vela, bueno, primero Esta vela de mecha abrazando a la anterior Vela subidista, como diría mi niña La siguiente, plaf Está abrazando toda esta zona Vamos a ver cómo termina Si de así, ostras eh, La cosa está muy, muy, muy potente Increíble, increíble, pero cierto y bueno, pues si lo vemos en el gráfico diario, vemos que está intentando terminar con una vela doji bastante más potente que la del día de ayer. Fijaros el recorrido que ha tenido, se nos ha venido a los 3.944, que ya pensamos, nos vamos para abajo. Pero bueno, ya sabéis que mientras no perdamos la zona de los 3.900 a los 3.880 aproximadamente, que es la que tenemos aquí marcada, eh, no pasa absolutamente nada, estaremos dentro de un rango alcista normal para ir a por esta ruptura. Eh, que todavía se tiene que confirmar, es decir, eh, sí, estamos ahí, que sí, que no, que sí, que, que no, que... Pues eso, también eh, le toca al albarico, que okay, pues vamos a ver si va un poquito para arriba y somos capaces de romper la zona de los 4100 o por lo menos de ir a ella, que le está costando. Le está costando, pero ahí está, ahí está peleón, peleón, peleón, a tope. En cuanto a Bitcoin, pues tres cuartas de lo mismo, es decir, vamos a las velas de cuatro horas y podemos ver que igual las dos últimas velas de cuatro horas, pum, ¡Pam! ¡Pam! Toma la casitos. O sea que esta primera abraza a esta zona. Y esta segunda está intentando llegar a esta zona de máximos. Para, oye, eh, intentar eh, de alguna forma romperlo. ¿Qué me sigue rayando? Pues voy a diario. Eh, ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaros, por un lado, vuelta otra vez a lo de siempre, ¿no? Bajista o, o descendente, el volumen. Creo que terminará un poquito mejor. ...para romper esta zona un poquito al alza... ...tiene toda esa pinta... ...y por otra parte, bueno, pues nuestro... ...alerts nos está diciendo que tenemos aquí... Eh, esa, ...esa... divergencia... ...que bueno, de momento está aguantando... ...en el RSI normal la ha roto... Eh, ...con lo cual, ahora esperar... ...a ver qué narices pasa, a ver cómo... ...a ver cómo se come... ...vuelve a generar una muy chiquitita, pero... Mmm, ...todavía... ...esto no tiene pinta de querer parar... Eso de que íbamos a tener una buena semana hasta el día 1, pues, oye, lo están alargando, lo están alargando muy, muy bien. Y poco que añadir. La, el objetivo que decíamos ¿no? de todo esto, ¿cuál es? Pues ir a por los 25. Ir a por este punto de pivote en la zona de 25. 24, 800, 25, ¿no? Y tiene toda la pinta de que va a ir a por ello. O sea, cada día está más claro. Os quedan 2.000 pavos ya, nada más. Estamos en los 23.000. Consolidando en esa zona. Ayer la pregunta del, del vídeo era si consolidábamos o nos íbamos a atragantar. Eh, de momento la pinta es de consolidación. Vamos a ver. Eh, porque hay mucha gente hablando de Bull Trap. Eh, y sí, ¿qué, ¿qué pasa? Lo he dicho muchas veces, ¿no? Que cuando la tendencia empieza a cambiar, no te lo crees. Hasta que ves varias confirmaciones. Yo personalmente tiendo a no creérmelo. Eh, ¿Por qué? Porque ya he visto muchas trampas. ¿El día 1 va a ser una trampa? No lo sé. Como no lo sé, pues cauto mmm, cantidades X pequeñas. Ya, sea, ya, ya dije que, que metí un largo a la, a la primera ruptura de esta línea de tendencia, que está ahí un poquito, un poquito tonto, que ahora gana, que ahora pierde, ahora, ahora está en beneficio. vale. Pero que eso lo vendería llegados a la zona de 25.000. ¿vale? No porque mmm, no crea que no puede pasarse, puede pasarse perfectamente, ¿vale? Sino porque creo que una vez llegado al 25.000 o, o sobrepasado un poquito, tendremos que buscar hacer un mínimo, un nuevo mínimo superior al anterior, que es lo que nos hace falta. Romper la línea de tendencia no es suficiente, hay que romper la línea de tendencia, romper el máximo relativo anterior, ¿vale? A partir de ahí podemos considerar un cambio de tendencia en diario. Después que necesitamos que el esquema, la ruptura, eh, Aparte de confirmar esa ruptura, tengamos un esquema alcista. ¿Cómo? Con mínimos y máximos ascendentes. Estos pequeños retrocesos están bien, pero los debemos de considerar dentro de ciertas ondas y de esa subida, de ese impulso alcista. Cada impulso va a tener un retroceso. Y es ahí donde está la clave. ¿vale? Bien, pero bueno, de esto ya iremos hablando. Por otra parte, ¿qué pasa con Ethereum? Pues que hoy se está envalentonando Pero llevó un día de ayer bastante, bastante chungo Después de no haber llegado a la zona de resistencia Encima, pues bueno, se nos vino abajo Pero hoy parece que se quiere recuperar el mercado El total market ha subido Y la dominancia del Bitcoin ha caído ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos algunas altcoins con buena chicha El dólar index ha bajado Vamos a verlo por aquí Ahí está vale, Ha caído Vuelve hacia la zona de mínimos A ver si llega a esta línea que tenemos aquí Como posible zona o línea de soporte Sabemos que es una zona, pero bueno, a ver qué hace a partir de ahí. Yo pienso que ahí es donde debería de rebotar otra vez a la zona de 103. Es decir, a este, esta zona que tenemos aquí. Este apoyo que hay aquí, ¿vale? Con toda esta zona de apoyo, pues una vez tocados aquí, volver ahí, ahí para ver qué hace después. Pienso que volverá a bajar, que el dólar no le interesa estar tan alto. Necesita un poco de respiro porque si no sus exportaciones ya sabéis lo que pasa. Eh, por otra parte, ¿qué pasa con las altcoins? Pues bueno, tenemos a ver, unas poquitas, vamos a ir a la parte negativa, unas poquitas en bajada, ¿vale? No son muchas y a partir, fijaros que ya estamos a partir de aquí ya con el 5% para abajo, que no es muy interesante, pero en el lado positivo tenemos aquí, fijaros, INJ, 26% taca-taca, ¿vale? O sea, a tope, rompiendo, fijaros la zona que teníamos marcada como resistencia, que hizo resistencia aquí, retroceso y plas, adelante. ¿Veis? ¡Pam! Tenemos el R6 un poquito más arriba, diente de sierra. Muy bueno, muy bueno. Objetivo, aquí lo tenemos, la zona de 2.72, más o menos, ¿vale? Eh, tenemos varias también de, ID, de IDX, tenemos un 23,5%, CRTS, Kratos, 19,54, Mina, un 19,32, Planet, también un 16 y pico. Eip, los bonitos, que hace no mucho los, los veíamos, ¿vale? Teníamos un punto de desgaste y decíamos que teníamos que cuidar esta zona. ¿Vale? y de momento no llegó a tocar, y encima se nos ha ido arriba, con lo cual todavía podemos tener zona de soporte y seguir, y seguir, ¿vale? Objetivo siguiente, lo tenemos aquí en 7.6 aproximadamente, GMT 11.22, muy bien, muy potente. La vela de ayer, que parecía que nos íbamos abajo, la está recuperando completamente hoy, en hasta una banderita está haciendo en el rey, tremendo. Lo para es que, bueno, sí tenemos divergencias importantes, veis que tenemos aquí precio al alza, RSI a la baja, RSI a la baja, ¿vale? Eh, Filecoin, un 10%, muy bien, y tres cuartas de lo mismo, es decir, tenemos una divergencia importante, eh, tanto por un lado como por el otro, ¿vale? Aquí abajo también la tenemos, pero ¿qué ha pasado? Pues que, bueno, ha llegado, rompe resistencia, se apoya en ella y sigue subiendo bien, ese es, eso, es, eso es técnicamente, es lo ideal, es lo perfecto. Bien, por ejemplo, en el caso de Filecoin, está rompiendo zonas importantes, ya hemos roto, vamos a ver, es que no, no lo tengo aquí bien puesto. Eso es lo que yo quería ver. ¿ves? Toque, toque, toque, toque. Ruptura. Y encima, rompiendo. ¿Qué tenemos que romper? Aquí. Esto. Los 6.40. Una vez roto los 6.40 podemos considerar cambio de tendencia. Alcista. Por lo menos, eh, a lo mejor luego resulta que se pone más lateral, pero ruptura de la tendencia. Bajista. ¿vale? No, no vamos a dictar cambio de tendencia alcista, sino ruptura. De ese esquema de tendencia bajista. Eso sí, lo que podremos decir, ¿vale? Una vez que hayamos roto ese máximo relativo anterior, igual que pasa en Bitcoin con los 25.000. Eh, aquí tenemos también a Chevar con sus edera, Phantom, Phantom 982, igual, está que revienta. Pero Phantom sí que ha cumplido ya, ¿vale? Phantom está cumpliendo, ojo, ¿vale? Tenemos una divergencia bastante importante. Primero, lo vemos aquí, ascendemos, RSI descendente, RSI descendente, eh, vamos a ver el volumen también descendente. ¿vale? Entonces, mucho mucho ojo el, con estas cosas. Mucho ojo con estas cosas. Eh, y aún así, aparte de decir mucho ojo, pero sigue subiendo Rose, que hay bastante gente con Rose, con Atom también. Eh, pues muy bien, un 8-20%, fijaros. Objetivo, lo tenemos aquí en este punto pivote, en 007. Uy, como James Bond. Eh, Atom, igual. Y punto objetivo lo tenemos aquí en este punto de pivote en 15 ¿vale? muy atentos a estas cosas que entramos en rangos laterales bueno siempre serán mejor que bajistas digo yo eh digo yo entonces por ejemplo en el caso de atom vale tenemos aquí nuestra línea de tendencia bastante claras una falsa ruptura que hubo por aquí ya está rota necesitamos pasar la zona de los 15 romperla ¿Para qué romper toda la tendencia bajista? Porque si no pasamos el máximo relativo anterior, hacemos un máximo ascendente sobre otro y a partir de ahí un mínimo ascendente y aunque entremos de forma lateral, está rota esa estructura bajista. Importante. Vale Y esto en el resto de criptomonedas que han subido un montón las altcoins. ¿Por qué? Pues lo he dicho, ¿vale? porque el total market está abrazando la zona anterior vale, y la dominancia de Bitcoin está cayendo, está haciendo un techo. Fijaros cómo está el RSI también. Importante. Vale, mucho ojo a las altcoins contra Bitcoin. Vale, no sé si tengo por aquí, a ver si me lo carga. No, lista de seguimiento, venga, cárgamela. Tengo la, la tontería, está un poquito lenta. Uh, pares Bitcoin, venga. Vamos a ver alguna cosa por aquí. veis Boson protocol, mina contra Bitcoin, un 15%. Ojo, ojo. Y este... Muchas veces decimos, ah, pero es que tal, vale, tengo más Bitcoin, pero es que además tengo Bitcoin que se ha revalorizado más. Con lo cual, tengo más Bitcoin y Bitcoin vale más, ¿vale? Trade doble. Es que muchas veces, cuando igual que cuando perdemos, estamos perdiendo en un par contra el dólar. Y no sabemos qué hacer, joder, ¿qué hago? Limpio mi cartera, tal. Coño, cámbialo contra Bitcoin. Aunque tú hayas comprado una cripto contra el dólar, cuando tú la vuelves a vender, la puedes cambiar contra lo que tú quieras. Mientras tenga ese par, Puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, si estás en Binance, por ejemplo, puede ser contra BNB, depende de los pares que haya, pero como norma general, esa misma cripto que tú has comprado en dólares, la puedes vender en Bitcoin. Entonces, bueno, estoy en pérdidas en dólares, pero contra Bitcoin, aquí es posible que le gane algo, venga, y el Bitcoin siempre, siempre, tarde o temprano, eh, tiende a, a revalorizarse, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí que, por ejemplo, Filecoin le va a un 10%, que era, creo que era, de la Hasgraf 34 de lo mismo, Atom lo acabamos de ver, estaba en torno al 10%, pero eh, en dólares, y encima ha subido un 6.45 contra Bitcoin, joder, ¿qué más quieres? Más claro el agua, ¿no? Bueno, pues estos son los esquemas que vamos a empezar a ver ya. Ya, porque se están poniendo súper interesantes, están empezando a hacer movimientos de los que te dicen cosas y a darle chicha en el canal VIP. Os recuerdo los del VIP, ¿Vale? que eh, jueves tenemos cita a las 8 y media, todos los VIP todos los, los, todos los alumnos, para ver un poquito el mercado cómo está, ese posible cambio de tendencia, esa estrategia a seguir a lo largo de este año, que creo que es importante. Así que poco más que añadir, de verdad, eh, muy bien el mercado, muy bien cómo está Bitcoin, de momento nada que, que decir, simplemente ya sabéis lo que yo pienso, cuando el precio sube, mi confianza baja. Cuando el precio baja, mi confianza sube. ¿Por qué? Me refiero a mi confianza a entrar. ¿Vale? Eh, a medida que sube, ya sabéis, se empieza a cargar el mercado. Y llega un momento que de repente hace ¡plas! Y mercados tan volátiles. Y en momentos un poquito difíciles, pues hay veces que dan muchos disgustos. Entonces, más vale llegar. He llegado hasta aquí, he cogido este beneficio. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y a partir de ahí, vamos a rehacernos y a ver en qué momento podemos entrar...